Bueno, mi nombre es Julia González Calderón. Mi madre se llama Úrsula Calderón y mi papá José González. Y nací en la isla Máscar. Y soy artesana, llegando Thank you. Tiene que ir moviéndose el junco para que no lo queme. Yo no lo prueba con las manos sí. Y ahí se ve que quedan blanditos. El ya va a estar listo ya. Porque este te le falta un poquito nomás. Este, a ya le falta un poco. Ahí sí. Ahí está listo. Ya. Ahí está listo. Casi la mayoría, viste que tiene que hacerle una arandela para poder tejer. Acá se hace como dos o tres vueltas para que quede bien bien hecho. Sí, nosotros andábamos navegando, claro, íbamos tejiendo, que estaba aburrido el aquí. Después llegamos a un lugar, se armaba la carpa, se armaba todas las cosas y ya después del almuerzo normal que uno después del almuerzo va a descansar, mi me decía ya ahora vamos a tejer. Te vas acordando de una historia, una caminata, porque todos tienen algo que, que contar mientras uno va tejiendo, y, y es muy bonito. Bueno, la calle a veces nos sentamos, claro, y ahí nosotros con, con, con, con Candy, mi mami, sentada por allá, y ella conversaba. La navegación que ellos tenían, los peligros que ellos pasaban, era como es una verdadera sala de clase como hermoso. En este lugar donde nosotros estamos trabajando. Eh, Igual se está, está llenando de gente y están cerrando lugares. Y están también los animales, por las, los caballos, las vacas se las come cuando en tiempo de invierno. No solamente lo, el, el calentamiento global, lo, es todo. Cada... cada canasto eh, tiene una historia, o sea, una historia hacia atrás, una historia que viene de tantos años. Y, y si no hay este junco, tendríamos que tejer con alambre. Todo se hacía con, con lo que había, eh, el, el junco para... Eh, lo trenzaban para amarrar sus canoas y después para amarrar cualquier cosa también para armar su su jacarly eh, algunos palos, qué sé yo, ellos amarran con eso o, o los cueros los cueros de lo para cerrar las... La, ¿cuánto se llama? La, la puerta, usaban el a junco la mayoría de las cosas se usaban el canasto antiguamente lo hacían redondo como lo usaban porque uno lo, lo ponía en el pasto y estaba ahí no se le caían las cosas eh, lo metían adentro de la canoa qué sé yo y se podía doblar y no se caía y el cambio está de ahora eh, eh, uno lo tiene que hacer plano porque lo usa encima del, de la mesa de en algo plano o, por mostrar, lo que se yo, uno lo dejan ahí encimita. Pero Bueno, el junco se hace de, de, de, de lo que tú quieras hacerlo Puedes hacer Algo largo, como para poner a la ventana o para hacer un cuadro, no sé ¿ves? Pero eso es como... Eh, cosa que se está haciendo ahora más que nada ¿Lo ves? Está con un junco en la boca, está tejiendo Mi mamá siempre hacía. Eso. Bueno, yo también.